Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, y vamos a hacer un análisis de lo que es este T26E4 Super Pershing que podemos decir que es un tanque premium de tier o premium de tier 8 americano y que lo puedes encontrar aquí en la rama tecnológica de United States of America, o sea, en la rama estadounidense lo puedes encontrar aquí como T26E4, ¿bien? Y si cliqueamos ahí, nos vamos directamente a nuestro garaje para verlo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir del Super Pershing Bueno, podemos decir que es un tanque, eh, es un tanque medio en realidad Que pff, la real catalogación no debería ser de tanque medio Debería ser de tanque pesado por todas las características que tiene Pero bueno, eh, está catalogado como tanque medio, así que bueno, es así Y podemos decir que tiene... Eh, un, un cañón de 90 milímetros El T15E1 Bien Este tanque Algo que quiero aclarar antes de entrada Es un tanque que existió realmente Y que estuvo en la segunda guerra En la, segura, en la segunda guerra mundial Bien, no, no, esto no es un Digamos, una, un invento de Wargaming No es un invento de nadie Esto existió Este tanque estuvo en la segunda guerra Si no mal recuerdo en la batalla de Colonia hay un video por ahí en internet dando vueltas. Si pones T26C4 Super Pershing versus Panther, me parece que era, o versus King Tiger eh, en Colonia, vas a poder eh, verlo tranquilamente. Y bueno, comprobar que este tanque realmente existió, con lo cual, por eso es uno de los motivos. Además de que es un buen tanque, es uno de los motivos por los cuales eh, me llevaron a comprarlo. Los tanques de la Segunda Guerra, yo me, me encanta la historia, amo la historia, entonces. Por eso es que decidí comprar este, este tanque. Bueno, eh, decíamos que tenés un cañón de 90 milímetros que penetra 202 con su munición estándar, que es una munición eh, AP, un proyectil perforante. Y después tenés el compuesto rígido, que es la APCR, en este caso no llevas hit, no llevas otra cosa que AP, APCR y explosiva, digamos lo tradicional para la mayoría de los carros eh, o, de los, o de los tanques aquí en Watt. Y ten en cuenta que este tanque hace un tiempo sufrió un bufeo eh, que antes, digamos, por tener matchmaking limitado, o sea, vos pensás que este tanque no va a ver tieres 10 no vas a ver ni una X de aquel lado, salvo, salvo que juegues en pelotón con algún compañero que te saque, por ejemplo, un Defender. Entonces, decimos que tiene 202 de penetración con su munición normal, bien, con la penetrante. El compuesto rígido nos da una penetración de 258, si no mal recuerdo exactamente, si no me falla la memoria. Y después tenemos la munición explosiva que penetramos unos 45 de, una, de penetración promedio. Eh, y lo que nos puede llegar a dar un daño entre 240 y 400. Eh, digamos, eh, el daño promedio de este tanque es de 240, ¿bien? Eh, y que es realmente lo que vas a estar sacando por lo general. Eh, otra de los puntos fuertes que tiene el tanque, digamos, que tiene su cañón Es la recarga de 6.6 segundos No está mal, no está mal esa recarga Piensen que tiene el daño de un tanque medio Aunque es en el campo de batalla, no lo tenés que jugar como tanque medio Tenés que usarlo como un tanque pesado de primera línea bien. Eh, aunque su denominación, según Watt, no sea así Bueno, otra de las cuestiones, después pues, velocidad de giro del cañón 26.17, no está, no está nada mal eh, tiene una muy muy buena depresión de unos menos 10 grados Y un ángulo de elevación de 20 Con lo cual el ángulo en el cual podés disparar hacia arriba y hacia abajo Está muy muy bien Podés solamente sacar torreta Y eso te va a beneficiar un montonazo Porque no vas a tener que mostrar el chasis Bien Bueno, después tenemos una velocidad de apuntamiento de 2.11 Es lo, lo normal en este tipo de tanques No, No, no está muy por por arriba ni por debajo, está está bien, digamos, está bien, es aceptable. Eh, hay apuntamientos que son mucho más elevados, como los rusos, por ejemplo, 2.6, 2.8, 2.5. Acá tenemos una, un apuntamiento de 2.11, no está, no está nada mal. La dispersión de 0.35, digamos, mmm, no es un tanque especialmente muy, muy, muy preciso, eh, digamos, a largas distancias. Por eso es un tanque que tiene que encararse más que nada... Eh, le gusta el cara a cara, digamos, ¿no? Atrás de una lomita, atrás de algo, tratando de sacar torreta y siempre con el baile de hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hacia atrás, que me vos, eh, para que no, haciendo ese bailecito, para que no te puedan dar en los puntos débiles, bien de la cúpula, esta que tenemos aquí arriba, por ejemplo. Bueno, y ya nos metemos directamente con lo que tiene que ver con eh, lo, la resistencia del tanque, ¿bien? Bueno. Tenemos 1500 puntos de vida. 1500 puntos de vida que está dentro de la media de lo que tienen los tanques eh, medios de tier 8. 1500, 1500 para el Panther 8,8, 1450 para el Round Panzer, 1400 para el TL1 LPC. Vos decís, bueno, son 100 puntos de vida nada más. Mm. Pero no te olvides que esos 100 puntos más de vida, si sabes jugar, si lo sabes aprovechar, te pueden valer de un montonazo. De un montonazo eh, Y repito mm, Vuelvo siempre a lo mismo No vas a ver tier 10 Con lo cual Lo más probable Es que no te aparezca Una FB215B183 Como me pasó a mí Cuando tenía el Panther 8,8 Y que te vuele Solamente de un tiro Listo Desapareciste Entonces no existís Acá no Acá te vas a comer Un bombazo Capaz que Bueno Yo qué sé No sé De algún caza muy zarpado Que te pegue unos 750 Una ISU 152 Que te pegue unos 800 900 Si querés pero nunca nadie te va a volatilizar un tiro Salvo que te haga una morra que, bueno, tengas mala suerte Que el Ernest Jesus no te acompañe ese día Blindajes eh, Dijimos que entonces los puntos de HP Está dentro de... Es más, inclusive un poquito por encima De, de otros medios de tier 8 Después, ¿qué más? Tenemos eh, blindajes de chasis frontal 85, 101, 152 y 88 O sea que estamos... En un buen promedio, dentro de todo, estamos segundos. Porque primero viene el panzer que es muy, bastante durete. Bastante, bastante durete. Eh, y la torreta tenemos 101 contra 254 del panzer 177 del TL1 LPC. Y 120 pobres 120 por el Panther 8,8. 85 de blindaje frontal. Es pues que me, me da una lástima verlo. Te digo, lo eliminaría de la comparación porque no, no sirve para nada hoy en día. Eh, pero bueno. Esto tenemos que verlo más en profundidad. Tenemos 76 de lateral, 50 de chasis trasero y 76 eh, de torreta trasera. Pero, ¿qué pasa? Chicuelos, chiquiruelos, chiquiruelos. Miren acá. ¿Ven esto que está acá? Tenés un planchón frontal en el cual primero el proyectil va a tener que pasar ese planchón frontal. Y luego el proyectil va a tener que perforar el tanque bien. Tiene una potencia de motor de 610. 610. Lo que sí, pensá que antes tenía una potencia de motor de 500, con lo cual le bufiaron también esa potencia de motor. Termina siendo un tanque que tiene casi unos 12 de potencia. No termina, no termina de ser un tanque muy, muy eh, ágil, que digamos, para nada en el sentido de la, de la movilidad. No podés ir por todo el mapa paseando, ni mucho menos. Eh, mirá lo que es la potencia, acá estamos. La potencia específica. Eh, el, el M48 Round Panzer Es bastante bastante lento, bastante pesadete Imagínate lo que es este, que es 11,96 eh, Por algún lado tiene que pagar Ese blindaje extra que tiene Esa plancha y todo ese peso Por algún lado tiene que decantar Es inevitable que el Round Panzer Con 152 de frontal 76 de lateral, 254 de torreta Vaya a No sé, a 90 km por hora ¿no? O que tenga la potencia específica que tiene el TL1 LPC o el Panther Porque no, porque tenés para eso El triple de vindaje que, que, el, que el Panther eh, O el doble por lo menos ¿Qué más? Bueno, entonces decimos que tiene eh, 11,96, el Panther 8,8 14,94, 12,91 17,84, o sea acá Estamos enterradísimos con el tema de movilidad Damos eh, Lástima, se podría decir El camuflaje no, no termina siendo malo 470 es el camuflaje normal De un medio, digamos al ser alto, incluso, no pierde... O sea, tendría que tener menos camuflaje, pero la verdad es que está, está bastante, bastante bien. Incluso si le metes una red de camuflaje, se sería unos 500 y pico largos. Después, ¿qué más? Detección, 415, rango de visión. Lo tenemos un poquito potenciado por el tema de la tripu y le pusimos la ventilación, con lo cual tenemos una, una visión bastante razonable. ¿eh? Pensá que también vamos a estar en una primera línea por lo general. Entonces... Eh, no, no hace tanta falta tampoco Tener mucha más visión que esto Bueno, alcance de, alcance de señal es bastante bueno 732 más los 60 que tiene Son sete, casi 800 metros por poco 790 metros más o menos eh, 795, ¿no? Para ser exactos, sí eh, Pero pensá que como tengo El del Hellcat Que en lo único que me perjudica Es solamente en alcance de señal Porque es el operador de radio eh, Entonces... Fíjense que en la recarga me toma lo que es el Hermanos en Armas, porque son, lo digamos, la habilidad de la Hermanos en Armas funciona con el resto de los, de los tripulantes, ya sea el comandante, el artillero, el conductor y el cargador El operador de radio es como alguien aparte ahí que está solamente con los cositos de la radio, marcando las posiciones. Eh, entonces, por eso es que lo puse acá y lo único que me perjudica es esto y la verdad que, no sé, el alcance de señal no es que me... me, me, me me cambia la partida mucho en este caso en particular. Tal vez si sos un cazatanque para que te parque la posición, el ligero de enfrente y las radios se comuniquen entre sí para vos poder ver la posición del enemigo. Pero si no... No. Ya, con esto... Recontra sobrado. Aunque tuviera 650, recontra sobrado también igual. Está más, más que bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que esto ha sido un resumen. ¿Cómo lo tenemos equipado? Con barra de carga, con ventilación mejorada y con estabilizador. Eh, creo que es una, una buena manera de equiparlo. Recuerden que tenemos 202 de penetración para hacer un resumen más o menos del tanque. Y ahora nos vamos a ver eh, una replay que me enseñó el señor Moco, que me la envió él. Eh, que vamos también un poquito a estar analizando a ver qué hizo, cómo se movió. Y, y creo que él sabe jugar, ya tiene creo que dos marquitas en su cañón. Así que bueno, vamos a, a ver de qué manera él usa este tanque para aprender, para que todos aprendamos cómo se utiliza este tipo de, de vehículo. Como les decía, haciendo un pequeño resumen, pegamos 240 por tiro en promedio, penetramos 202 con AP, penetramos 258 con APCR, eh, tenemos una movilidad de 11 ,96 exactamente, eh, tenemos 1.500 puntos de vida. Tenemos un blindaje frontal bastante, bastante duro. Tenemos algunos puntos débiles, cúpulas, abajo del, del planchón, la ametralladora en, la, en el frontal, abajo del planchón del, de lo que sería el mantelete. Eh, ¿Qué más? Camuflaje respetable, digamos. Promedio, ni más ni mucho menos. Está, está ahí, digamos, está bien. Tampoco lo vas a necesitar mucho, que digamos. Y eh, un rango de visión bastante, bastante aceptable. ¿Bien? Bueno, eso sería un pequeño resumen de... Del tanque, ok Ahora vamos a pasar directamente a lo que sería La eh, la replay del señor Longue Moco Bueno amigos Aquí estamos entonces con la replay Que nos envió el señor Longue Moco Bueno, perfecto El señor Longue Moco entonces eh, Decide ir por la Por la derecha la zona de los De los pesados, podríamos decir Entonces, vamos a agrandar un poquito ...de minimap. Ok, ok, ok. Eh, creo que es una, una decisión correcta. Recuerden que este es un análisis de una replay, con lo cual... Eh, ...básicamente puedo decir lo que se me ocurra. Cualquier tontería incluso. Que ustedes después me juzgarán con el látigo de quien mira un video de Nando, capo. Y me darán azotes por decir, Nando, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, eh, Perfecto, va a cubrir su, <coughs> su chasis Está a una distancia... Fíjense la movilidad, lo que dijimos No, no, no tardó tanto en llegar tampoco Ojo longa ahí cuando te asomes De no asomarte de más tampoco Fíjense el bailecito que siempre les digo Que hay que hacer en una posición... Ay, ay, ay, ay, ay, quien te postea. Ah, el Tiger Porsche, el Tiger Porsche, claro que sí. Va a ser tiro por tiro. ¡Ay, qué suerte que tuviste, Longue Poco! A Troden, 237. Ahí te vas a comer el del Tiger Porsche o vas a tener. No, claro, para, pará, que el RNJSUS te acompañe, pero tampoco tanto, ¿no? Muy buena. Upa, upa, upa, el T54. ojaldre, ojaldre Esperemos un segundo, esperemos un segundo porque estamos volviendo locos ya Longe Moco recién empezó la partida y ya está enfrentándose al, al T-54, al Tiger Porsche. Allá hay un IS también. Está un T-103, o sea, se metió en el medio del caos. El Tiger Porsche, que sigue saliendo de costado. No. Un error aparte que creo que cometió. No Longemoco, Moco. Sí, Longemoco Moco cometió un error, que ahora le voy a decir, para mí. Yo, Nando, Capo piensa esto. ¿El Tiger Porsche? Ya tiene... No empezó la partida, porque todavía no empezó la partida Y ya está con 500 de vida, man No, no hagan eso No pasen por zonas abiertas El otro día se lo decía a un amigo a Gianluca. Luca No pases por zonas abiertas Así, a la nada misma A la nada misma Porque es, termina siendo la nada misma es, No, no, no, no No y no, no No está bien eso, no está bien, no corresponde no está bien, ¿por qué? Porque vas a, como siempre digo, vas a terminar puteando y te vas a terminar enojando y calentando con el tanque. Y el tanque es bueno, tiene un frontal de 200 el Tiger Porsche. Un hermoso frontal, que tal vez, probablemente le cueste penetrar a Longemoco a esa distancia, por la distancia que hay. Y si te lo angula un poquito más, no le vas a poder tirar en las mejillitas del costado. Si lo ponía de frente, en vez de pasar siempre de costado, hubiese estado mejor. Y Longemoco Moco, creo que en lo que para mí se equivoca, es que... Eh, también perdió 400 de vida, pero ya hizo casi 1000 de daño. O sea, le, sale, le salió bien en este caso. Pero si el IS lo, lo estuviese acompañando al Tiger Porsche, Y eh, que seguía de costado tirando. Eh, y Además pensá que tiene 1034 de vida, pero el Tiger Porsche le erró un tiro. Con lo cual tendría que tener unos 700 ya, la mitad de daño de puntos de vida. Perdón, bueno, acá está el T-54. Le dispara, ahora sí está de frontal. Ya tiene el frontal puesto. Ya, <tose> nah, T54. No creo que tenga muchas. Está tirando a PCR igual, pero Tiger 1, Chao, Sos Pollo. Claro, yo entiendo lo que quería hacer, Longue Moco Quería ganar esta posición. Lo que pasa es que es muy arriesgado también hacer esto. Es muy arriesgado. Porque te pueden, te pueden pegar una rulleda hermosa. De ellos, vos estás. Acá estás literalmente solo. No me acuerdo con qué, con qué tanque fue. Creo que con el 705A, me parece, una replay. Que analizamos, me parece fíjate tenés un Tiger 1 Tenés el T-54, el, el T-103 Está bien, están tirando allá igualmente El Tiger Porsche y el IS Están de aquel lado O sea, otra vez se vuelven a posicionar En este sector Que le salió bastante bien acá, no sé qué quiere hacer Lo va a venir a arrullar, supongo fíjate que la Que el giro de torreta es bastante, bastante bueno No es, no es, no es para nada malo no sé qué quiso hacer el T-54, sinceramente. Permiso, un segundo. La verdad es que a veces no me explico. Te entiendo perfectamente... mira bloqueado. Te entiendo perfectamente si me decís que el longe moco está a un tiro. Y bueno, trae con daño. Un crítico. Eh, si me decís que el está a un tiro y te le lanzás así a lo, a lo, a lo loco, a lo pavote. Pero si no... No le veo ningún sentido. Tiger, el Tiger 1 no, no es rival. No es rival para... ¿Y casualidad, tirándole a pena no, tampoco. Tampoco, no hay chance. El T-103. Ojo que tiene un cañón potente. Hojaldre, hojaldre. Uh. 4.40 4, de bloqueo. Al chasis de papel. Perfecto. Taller uno que se asoma. Sos pollo. Bueno, lo penetra ahí. A ver, déjame ver una cosa. A ver si podemos ver dónde lo penetran. Mira todos los robotes que tiene el chapón. Ninguno en la cúpula. Abajo. No se ve bien, pero creo que es abajo, me parece. Pues Supuestamente porque no veo... Ah, no. ¿En el chapón frontal? Ah, ese es un hueco, es un agujero. Mirá, lo penetraron ahí, en el frontal. Va 3.337 de daño y fíjense... Ah, está bien, no quería comerse el bombazo de 400 para, eh, del T-103. A ver, déjame ver si podemos ver dónde le da. En la cúpula... Bueno, ¿ves? Ahí está lo que hablábamos, chicos. Lo que hablamos anteriormente. Todo lo que no es eh, el mantelete propiamente dicho, te van a entrar. Mirá que acá le entró sin asco, ¿eh? Le apuntó a la cúpula Tampoco es el tanque más preciso del mundo, el 103 Y le, le erró, pero así todo le pudo pegar arriba del, del chapón ese, del mantelete Y bueno, le entró Le entró, le entró, le entró Es así A la Su-14 En la oruga Fíjense que no, no termina de ser impreciso Pero tampoco es lo más preciso del mundo 3.715 de daño 2.390 de rebote Mirá, vos, la prende fuego, viene ahí Uh, uh, uh, uh, uh. Bien ahí, bien ahí, bien ahí Perfecto Mira que encima la SU tiró con APCR Lo que pasa es que claro, el tema es con este tanque Si vos te apurás, o sea, si el rival se apura A tirarte Para el Super Pershing es lo mejor del mundo Acá está bien Se dio cuenta Longue Dijo, yo no quiero perder esta partida, ni loco Así que me vuelvo a la base por las dudas Y reseteo, porque Pispió que tenés un Congo y de aquel lado Tenés el objeto 430 de tier 9. Muy lindo tanque, por cierto. Que te lleva al 430 U. Muy lindo tanque, por cierto. Aunque no sepa. Yo todavía no, no, no lo caso bien. Está tirando unos blind shots. A ver qué onda. Se la está jugando. Mucho. Longue moco. Estaba despoteado. estaba. Uy, uy. T30, que está de paseo ahí, tranquilo. T30, vos manejalo como quieras. Ahora sí, perfecto. Ahora sí, la punta, no sé qué. Chabuzos, pollo. Un tiro más. Perfecto. Uh. Sale con fritas. Un ojo. Abajo. Perfecto. Otra con daño. Excelente. Chicos, otra de las cuestiones. Esto es para que todos aprendamos. Fíjense que los que saben jugar, aprendamos de los que saben jugar. Bien. Entonces, eh. Longue Moco le podría haber pegado tranquilamente Recién un tiro en el chapón de abajo Fíjate que yo dije Yo mismo dije abajo eh, Le entraba perfecto Pero claro, él no, él ya mentalmente Que cada vez me está me, Lo estoy haciendo más, digamos, los pongo en práctica cada vez más Es track con daño Track con daño, entonces Tranquilamente el T30 Se podría haber ido para atrás y vos después Tenés que ir a buscarlo y ya tenés que estar Atrás del, del paredón cada uno a ver quién pega Y lo más probable es que el T30 te gane por el por el cañón que tiene, básicamente. Eh, y fíjate que él hizo track con daño. Lo dejó ahí expuesto en el medio de la nada. El T-30 tiene una recarga. Elevadísima. Chau. Adiós. Track con daño. Esa es la. Esa va a ser la frase del 2020. Me van a llamar Nando track con daño. En vez de Nando Capo. A ver si pasa de nuevo. Lo prende fuego, tuvo la suerte de prenderlo fuego y ya eh, eh, Ludes de atrás eh, termina de, de liquidar el asunto, no entiendo por qué el 430 también se hace eso, no entiendo, yo hubiese, es más, lo más probable que tal vez hubiese hecho es eh, con el 430 que tenés movilidad, me he seguido tal vez con la Su-130 contra el Lowe para ver si podemos... Bueno, pegualmente están tomando base. Yo que sé, tal vez quería resetear. Pero no, no era el lugar. Sabiendo que tenés una audes un IS y el Super Pershing, se mete por el medio de los tres como si tuvieras, no sé, los 1800 puntos de vida. Tal vez podría haber ayudado al Conway ahí contra el UDES. Total, ya están capturando, o sea... Pero morir así... No sé. A ver... Como siempre que pasamos ahí por un huequito, a ver si está Sí, claro que sí Un tirito más Adelante ¡Ah! ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás con el Ernest Jesus? Con wey, ¿Cómo zafó acá? Alongue moco zafó? zafó, bien, bien, bien ahí Lo ayudaron, lo ayudaron ahí El, el IS Le metió un buen bombazo eh, Victoria, le dieron una maestría, le dieron... ¿Qué es Mano de Dios? esa que no veo bien. Ahí no veo nada. Sí, creo que es Mano de Dios. Rompe huesos, disparar a matar. Creo que duelista también. Muro de hierro, gran calibre. Pff, qué animal. La verdad que estuvo muy, muy, muy bien. 5942 de daño, 4 kills. O sea, para que vean lo que este tanque es capaz de hacer, digamos, ¿no? O sea, utilizando las manos correctas. Y fíjense que para mí, al principio él se mandó a lo loco, tuvo suerte, para mí, tuvo un poco de suerte, digamos, pero también fue un poco el análisis eh, que hizo él en su, digamos, desde su lugar, analizando esto. Yo le pedí un par de palabras que me dijera, a ver, para interpretar un poco qué, qué pensaba él, o sea, qué cruza por su cabeza en el momento de, de, de hacer eso. Eh, me puso en la batalla de la fábrica, yo pienso que con este tanque es mejor ir a la parte de la ciudad porque para francotirar francotirador no sirve, mucha dispersión y la bala eh, es muy lenta de lejos y casi ni penetra eso es verdad, por lo que es mejor el cuerpo a cuerpo para garantizar el daño además que siempre para salir en una esquina es preferible esconder la oruga lo más posible a una pared y salir girando el tanque para rebotar y así no te hagan track con daño esto es lo que hablábamos hace unos momentos nada más del tema del track eh, con daños además de eh, mover el tanque casi todo el tiempo, el típico baile, pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Está muy bien, está muy bien eh, Bueno, por eso entonces, eh, básicamente lo que dice él es eso Entonces, lo de tratar de de llevar el tanque lo más cerca del enemigo Para darse de piñas en la cara contra contra el enemigo, me parece, me parece bien Fíjate la cantidad de, de daño rebotado. 2.640. Y fue contra tier 9, chicos. Fue contra tier 9. Y también contra 7. Pero fue contra tier 9. Y se vio la cara contra un Tiger. Se vio la cara contra el T-103. Se vio la cara contra el Conway. Se vio la cara contra el T-30. Ojo, no es moco de pavo este tanque. Yo la verdad que lo re recomiendo. Me parece un excelente tanque. No vas a ver tier 10 encima en tu vida. Así que es un golazo, chicos. Por eso es que quería hacer esta, esta este análisis, este análisis completo, completísimo de, del T26S4 Super perging Bueno amigos, espero que hayan disfrutado del video y espero que les guste, que les sirva. Si tenían pensado comprarlo o no, si tenían idea de, de sacarlo o bueno, no sé, ya saben, está en la tienda Premium. Eh, yo lo recomiendo, ya, lo, ya les digo Hicimos un resumen hace un rato Pero es un tanque que no vas a ver tier 10 Es un tanque que rebota mucho Es un tanque que sirve para ir al frente Es un tanque lento Es un tanque con muy buen blindaje frontal Es un tanque que no tiene buen blindaje lateral, lateral ni trasero Es un tanque que tenés que cuidar ciertos sectores Y siempre haciendo bailecito para que no te den en los lugares justamente débiles eh, es un tanque al que tenés que tenerle cuidado Si lo tenés de enfrente porque va a ser muy duro Y si no apuntás bien como Dios manda Te las va a colar y vos No lo vas a poder penetrar Bueno amigos, ahora sí, me despido No quiero hacerlo más largo, les mando un beso enorme Los quiero mucho, muchísimas gracias por todo Dejen su dedo arriba, si les gustó el video Dejen su like Dejen su like, suscríbanse al canal. Que aún todavía tenemos gente que no está suscrita al canal, pero que ve los videos. Entonces suscríbanse, no les cuesta nada. Y después, también, si tienen la posibilidad y quieren, pueden unirse para cuando hagamos los directos. Eh, abajo, de la, al costado de la suscripción, tienen la, la opción de unirse al canal. Eh, pagando un abono mensual. Que bueno, ahí está. Y bueno, pueden pasar a, hacer, eh, a tener eh, Digamos, contenido exclusivo de what acá en lo que es el canal. Puedo subir contenido exclusivo, que de hecho lo, lo voy a hacer. Eh, y después también te, tenés emojis eh, distintivos cuando hacemos los directos. Tenés la posibilidad también de, eh, digamos de de tener como una insignia también en el chat para que cuando bueno estemos en directo y demás la gente o el resto de las personas vea que vos sos alguien comprometido con el canal y que sos un grosso del canal. Bueno amigos, los quiero mucho, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chau, chau.